MasterChef está en Uf, su punto justo. ¡Debullición! Y aunque algunos se hagan los dulces. Hola, mi la competencia <ríe> está picante. Me suelten a las fieras. Se ve el pero Ojalá y se porri. El aroma. Eliminación se siente en el aire Ay, no. Masterchef Celebrity Colombia Episodios estreno Lunes a viernes y domingos En las noches de Discovery Home and Health Una forma de renunciar uno por hoy y volver mañana Lo mejor de una renovación es el final Es tan hermoso Es un sueño oh. O el comienzo Hermanos a la obra Todos los jueves por Discovery Home and Health Lo mejor de la renovación Es comprar en Easy todo lo que necesitas Para tu hogar EASY, donde se renueva tu hogar. Estás tranquila en casa, suena el timbre, abres la puerta y... Paseábamos o por el vecindario, ¿tienen que arreglar algo? Tu casa necesita ayuda y ellos lo saben. Ahora, a trabajar. Eso es muy malo. Con este equipo, nada puede malir sal. Ah, <coughs> salir mal. El Feng Shui y la energía positiva fluye. Oh, sí, lo siento. Voy a sentirlo a otra parte. Hermanos a la obra. Un hogar para siempre. Episodio estreno. Mañana a las 9 y 10. Espero estar a la par de los muchachos. Si quieres ver al jefe en tus zapatos para que vea lo difícil que es tu trabajo. Esto no es tan fácil como parece. Estoy por volverme loco aquí. Podría jurar que te pareces a otra persona. Cuidado con lo que deseas. Puede estar más cerca de lo que crees. ¿De verdad? Esto es real. Oh. Jefe encubierto. Episodio estreno. Próximo viernes a las 7 y 20 en Discovery Home and Health. Dicen por ahí que donde cabe uno, caben dos. Soy claustrofóbico, debo salir Yo de sé. aquí. 10, ¿20? ¿300? Definitivamente ya no cabemos en nuestra casa. Aquí lo que cabe es una remodelación. Ni siquiera aparece en nuestra casa. Este será el museo de sus vidas. ¿Qué te parece, ¿Qué te parece amigo? amigo? Grandes familias, nuevos espacios, nueva serie. Domingo 8 de mayo a las 7 y 20 en Discovery Home and Health. Esto no es cocina experimental. Vaya, es una pesadilla. De verdad, es una locura. Tampoco típica o convencional. Mírenme, no se pueden hacer nachos así. Pero tiene algo tradicional. ¿Es en serio? Ah, ah. Esto se está poniendo un poco ridículo. Nunca falta la rivalidad ¿Fue fácil? No Uf. ¿Lo odié? Sí Sabotaje en la cocina Episodio estreno, próximo martes a las 9 y 10 En Discovery Home and Health Hallar una casa donde los dueños los dejen tomar la comida que está en su cocina ¿En 30 minutos? No, en 10 minutos Sorprenderán a estas casas Hola, no se preocupe, no le venderé una aspiradora y cocinarán usando solo los ingredientes que encuentren en estas cocidas ordinarias. Vamos a ganar. ¿Viste mi contenedor? nos arriba! Esto es Desafío Sorpresa en la Cocina. Nueva serie. Estreno sábado 7 de mayo a las 7 y 20 en Discovery Home and Health. Los hermanos Scott son expertos en elegir el mobiliario perfecto para cada espacio. Y hoy tú también puedes serlo con la ayuda de Jazz Home Collection de Sodimat Home Center, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para mejorar cada rincón de tu casa y así también puedes decir que vive el diseño! En Discovery Home and Health nos encanta comer, pero a veces nos complicamos. Si lo tuyo es alimentarte de manera saludable y práctica, esto es para ti. Descubre avena Tosh Chocolate con trozos de chocolate semiamargo y la avena Frutos Rojos con trozos de arándanos, fresas y moras deshidratadas. Tosh, cuídate, no te castigues. El depósito mide siete toallas de papel. Inventé una nueva unidad de medida. Si todo es gratis, ¿por qué no llevarse todo al supermercado? No quiero escupar. qué es lo que pueden hacer. No creo que puedan hacerlo. ¡Oh! ¡No! no tienen así el dinero! Casi perdemos los cupones. Ellas siempre están ocupadas cuidándolos. Inteligente. Y solo usaré los cupones que van a ayudarme a salvar mi vida.